Encontré, he vuelto y no sin antes decirles que va a haber más continuidad en canal. Y no sin antes decirles que van a haber cosas nuevas en el canal. Eh, me pedí, pedí, me y regresaba. Solo voy a decirles que regresaba. Yeah. Ah, este, síganme en Instagram Para que estén al pendiente de todo lo que voy a hacer Y síganme en Twitch Para que vean mis streams En vivo, en directo Eso es todo Y se vienen Cosas grandes Cosas grandes